En este vídeo vamos a terminar ya con la aplicación y vamos a, a terminar con la aplicación dándole un poco un toque eh, más allá de solamente las imágenes y que es el audio. El audio es, es una parte muy, muy importante en realidad de las aplicaciones, tanto eh, los efectos de audio como, como la música eh, y no, no hay que subestimarlo. Simplemente la, la idea de este vídeo va a ser que muy brevemente vamos a, a ver cómo se puede eh, añadir música y demás y gestionar el tema del audio en, en Unity sin entrar en grandes detalles. Lo voy a hacer simplemente con, con música de fondo, pero luego se, lo, podemos, eh, lo podéis extender o usar las mismas herramientas para añadir efectos de, de audio. Eh, y una vez hagamos eso, lo que haremos será compilar la aplicación y, y ejecutarla. En cuanto a la. Bueno, hemos visto en vídeos anteriores que hay, hay sitios donde se puede conseguir tanto eh, objetos como texturas, eh, etcétera, para, para trabajar en nuestras aplicaciones, también para el audio y para la música. Aquí tenéis, os traigo, os pongo eh, tres ejemplos. Eh, uno se llama el Free Music Archive, ORG, que de hecho es de donde vamos a descargar la, la, la pista de audio, bueno, la que voy a utilizar yo aquí. Tenemos otra que se llama Ben Sound, donde hay algunas que son gratuitas y otras con, con licencia, como, como veis aquí por ejemplo. También son, son pistas de, de audio. Esto es más pensado para, para cine, pero bueno, también puede, puede servirnos. Y luego en cuanto a sonidos, tenemos el Free Sound, eh, que es, es, es un freesound.org que es un sitio donde podéis conseguir efectos de audio. Por ejemplo, yo he puesto aquí Can antes, para buscar una, una, esos sonidos de, de latas, y, y tenéis aquí bueno, pues diferentes eh, eh, sonidos. ¿vale? Que si le damos al Play, pues por ejemplo, Throwing Can, no sé si se oirá, a ver, voy a poner el audio yo, creo que también lo oís, a ver, pues esto, por ejemplo, podría valernos para, para poner eh, para cuando impacte la lata con ¿no? el, el dardo con la lata o lo que sea. Entonces vamos simplemente por, por deciros, eh, voy a, he buscado aquí una canción en particular, zombie Mass shooting, vale. No tenemos zombies, pero vale y simplemente descargáis la canción. Este es este es el tema, vale. Aquí un poco cañerito. ¿Vale? Esto es lo que vamos a utilizar. Bien, ¿cómo lo podemos utilizar? Bueno, pues es, es relativamente sencillo. Lo primero de todo es que nos iremos a nuestra a nuestro carpeta de assets y añadiremos una que se llame music o, o mejor, igual, eh, audio o sound o lo que sea. ¿Vale? Y simplemente cogéis y arrastráis la pista eh, mp3 que habéis descargado a, a esa carpeta. Eso es lo primero que, que tenemos que hacer para que, que funcione. Y realmente como música de fondo, eh, bueno, pues es, es muy, muy sencillo, ¿vale? Ya, ya veis que ahora ya lo ha importado y nos ha creado un, un objeto de tipo, eh, de tipo eh, audio clip, ¿vale? Eh, de hecho aquí podéis darle al play y podéis ver eh, cómo, cómo suena, etcétera, etcétera, ¿vale? eh, ¿Cómo conseguimos que, como siempre, eh, esto que tenemos aquí en los assets eh, no está en la aplicación? ¿Cómo lo metemos en la aplicación? Bueno, pues simplemente tenéis que crear un objeto de tipo audio source, ¿vale? Le podemos llamar music, y ese audio source veis que tiene una serie de propiedades. Tiene, tiene aquí un play on awake, que significa que se va a ejecutar cada vez que arranque. Tiene un loop, que por ejemplo, siendo la música, se lo podríamos activar para que se ejecute en, en bucle. ¿Vale? Cuando termina la canción, continúe y luego tiene un montón de, de cosas. Podéis cambiar el, el pitch, que es el tono, eh, el volumen, etcétera, etcétera, Vale, Pero sobre todo importante, pues, eh, este audio source necesita un audio clip, que es el que acabamos de cargar, ¿Vale? el zombie más shooting este. En cuanto a las salidas, eh, es posible eh, crear eh, mezcladores de audio donde se reciben diferentes entradas y se regulan. Eh, ¿no? un poco tipo mesa de mezclas vamos a decir pero no lo vamos a usar y realmente ya con esto en teoría si yo le doy el play a ver, debería de funcionar eh, eh, la aplicación con nuestra música de fondo ¿vale? podríamos bajar eh, un poco la voz subirla, de hecho yo creo que podemos hacerlo online ¿vale? ¿veis? podéis bajar el volumen, cambiar el tono ¿Vale? Bueno, jugar con... A ver... ¿Ok? Vale. Bien. Así de simple podéis meter música en, en, en vuestra aplicación. Eh, lo, que, lo que sí que vamos a, a ver ahora es un poco... O lo que quiero enseñaros es... Cómo hacer esto mismo desde el código, ¿vale? Si quitamos el play on awake y le dais al play, eh, no va a sonar la música. Entonces lo que vamos a hacer va a ser eh, reproducirla desde el código para que veáis cómo lo podéis hacer. Porque al final eh, es lo que tendríais que hacer cuando, si queréis reproducir un sonido, cuando impacta con, eh, con las latas o lo que sea. ¿vale? Lo tenéis que hacer en código. Por cierto, en cuanto a la posición de, de, de, la, de la música, eh, eh, no es trivial en este caso, o sea, es, es importante. Quiero decir, porque vamos a intentar, eh, o sea, vamos a ver que realmente se puede eh, identificar desde dónde procede en algunos casos, ¿vale? Tenemos, tenemos diferentes, o sea, de hecho hay un apartado aquí que pone 3D Sound Settings, eso tiene que ver porque, eh, con qué... Eh, se, se toma en cuenta, ¿no? A la hora de, de determinar eh, cómo suena, cómo suena, porque eh, podemos oírlo cuando ejecutamos la aplicación, porque la cámara, no sé si recordáis, tiene un audio listener, vale, es decir, la posición relativa de la cámara y la fuente de sonido es importante. Bien, cómo podemos ejecutar desde código? Bueno, pues vamos a ir a, a, vamos a irnos a nuestro game controller, si, si consigo que, a ver, que que funcione que parece que se me ha bloqueado aquí vamos a cerrarlo y volvemos a abrir el donde estábamos en scripts el game controller entonces lo que vamos a hacer va a ser simplemente añadirle un nuevo campo ese game controller una nueva variable pública que va a ser eh, de tipo audio source a ver aquí eh, que va a ser de tipo audio source, y en el momento en el que queramos que se, que se ejecute, eh, pues eh, bueno, vamos a, vamos a ver enseguida que tiene, tiene diferentes posibilidades en cuanto a, eh, a ver. public audio source music, ¿vale? Y entonces simplemente, por ejemplo, podríamos venir aquí y decirle que Music. Play, ¿vale? podríamos activar el play on awake, ponerlo como, como true, podéis darle al play, podéis chequear si is playing, como habéis visto, podríais eh, music pause, eh, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eh, nosotros simplemente lo que vamos a hacer va a ser: eh, hemos visto que le hemos quitado el play on awake y no sonaba. Si simplemente eh, hacemos esto, ya al comienzo, el Game Controller se va a encargar de poner en marcha la, la, eh, la música. Por ejemplo, imaginaos que teníais que tenéis al principio un, eh, un, un menú de inicio para comenzar la aplicación y tal típico, pues podéis tener una música ahí y luego cuando se inicia de verdad la aplicación poner otra música, en fin, controlarlo, pues bueno, eh, mirando cuáles son todas las opciones que tenéis con, con ese conjunto de, de, de tipos de, de objetos, de game GameObjects. ¿vale? Eh, importante, porque si no lo hacemos, vamos a tener un problema cuando cargue la, el script. Tenemos que ir al Game Controller y, si veis, Music no tenemos, eh, está sin, sin asignar, tenemos que asignárselo. De hecho, no vamos a asignárselo. A ver, eh, no se lo asignamos. Si le damos al Play, no funciona porque, bueno, de hecho, nos debería de dar un, un error en la consola efectivamente nos ha dado un error porque no lo tenemos asignado paramos y le asignamos la música eh, perdón al game controller le asignamos la música y listo ahora sí, cuando arranquemos empezará aquí los los zombies punkies estos ahí tenemos eh, la música de acuerdo y no, a partir de ahí, pues, el juego funciona exactamente igual, claro está. Como digo, si, si lo que queréis es, eh, es, es que, se, que cuando se impacta contra un objeto suene un, un, un efecto de audio, pues tendréis que hacer algo parecido, eh, con, poniendo, eh, los, eh, digamos, que el, el play dentro de, en el momento en el que, en el que os interesa. Y, y, y es importante, Recordad eh, la localización, es decir, que tendréis que instanciar ese objeto de tipo sound effect o como lo queréis llamar, instanciarlo en el punto en el que tiene que sonar, ¿vale? Para que no suene en otro sitio. Bien, una vez que hemos hecho esto, pues el último paso ya se, para crear la aplicación sería compilarlo. Para eso eh, tenéis que venir aquí a File, Build Settings y podéis ver que, bueno, primero, eh, lo, eh, vosotros no tendréis eh, eh, añadida la, la escena para, eh, para este build que vamos a hacer y tenéis un botoncito de añadir escenas abiertas, que es normalmente con lo, con lo que es suficiente eh, hacer. Y luego está la, el tema de la plataforma. Ahora está seleccionado eh, Standalone en su PC, PC, Mac, Linux, Standalone. Podríamos seleccionar Android, WebGL, diferentes dispositivos. Cada uno tiene sus complicaciones. Android lo usaremos eh, pues en el siguiente vídeo, ya que es donde haremos la adaptación para las Oculus Quest 2. Y por lo demás, pues, eh, no, no tenemos que hacer grandes cambios aquí. Lo único que vamos a hacer es darle a Build Build and Run. ¿vale? Nos va a preguntar eh, cómo lo queremos llamar. Pues eh, o sea, yo eh, reemplazamos ese, lo llamáis como queráis a la aplicación, y bueno, pues tardará un, un ratito en, en compilarse y en cuanto se compile se ejecutará, entonces cuando, cuando sea así, bueno, ahora saldrá eh, el mensaje de que está compilando, cuando termine volvemos. Bueno, ya arranca entonces el juego, espero que no se me relentice mucho la grabación y en principio, pues nada. Bueno, por alguna extraña razón que todavía no he descubierto, se ralentiza demasiado la grabación eh, eh, mientras está el juego en ejecución, así que, eh, bueno, pues lo he, lo he cortado para poder eh, finalizar. Lo que quedaría ahora es, sería, eh, bueno, pues que hay, hagáis todo tipo de modificaciones que consideréis pertinentes, que, que añadáis esos sonidos de efecto que decíamos al impactar con los objetos, que, por ejemplo, defináis un un cargador máximo de, de dardos y haya que recargar y que lo mostréis, en, en, por ejemplo, en la, en la parte eh, inferior de, de, la, de la pantalla, que, que añadáis un temporizador, botones para reiniciar el juego y, sobre todo, eh, algo para, para finalizarlo porque, eh, por lo demás, no tenemos una manera de salir de la aplicación y, al ser a pantalla completa, pues, pues no hay mucho que hacer salvo pulsar Alt F4. Eh, Dicho esto, y con esto ya digamos, terminamos lo que sería la aplicación de escritorio eh, y el entrenamiento, vamos a decir, básico de, de Unity. Eh, el siguiente paso, lo, que, lo siguiente que veremos es cómo adaptar esta aplicación a, a, a, una, a un contexto de realidad virtual, que va a ser realmente muy sencillo, y lo haremos con las Oculus Quest 2. Eh, las Oculus Quest 2, lo haremos con las Oculus Quest 2 porque bueno, primero en principio lo podréis hacer aunque no lo podáis probar eh, si lo queréis hacer para las HTC Vive Pro y demás pues es importante tener un equipo con Windows que tenga instalado todo, etcétera entonces es, es un poco más complicado hacerlo sin, sin tener a mano unas gafas y si por lo que sea tenéis acceso a unas Oculus Go eh, pues bueno, ya veremos también al final un poco cuáles son eh, algunas, algunas indicaciones respecto a cómo hacerlo, porque al estar descatalogadas, pues a día de hoy no, o sea, las versiones, las versiones actuales de la API, de, del, del paquete de, de Oculus eh, para, para crear las aplicaciones, pues no dan soporte para las Oculus Go, pero eh, es posible hacerlo, con lo cual, bueno, pues ya veremos cómo, cómo lo podemos hacer. Y como digo, pues eso será en el, en el siguiente vídeo.